El trabajo de estas personas con que son mis compañeros de consultoría, eh, si sí están trabajando, están yendo a las reuniones, hacen parte del trabajo de esa política de salud mental. Luego, si sí, estamos trabajando, y porque esto no se ve, o sea, porque cuando voy a las citas psiquiátricas y porque cuando me tomo el medicamento no veo ese resultado, es porque hay muchos niveles antes de que llegue el paciente para que eso se dé. Y pues no me meto a, a satanizar aquí a nadie, pero digamos que las, las organizaciones o los centros de salud que son directamente los que dan los medicamentos o los que tienen los, el personal de salud y por el cual eh, también digamos que responde a un talento humano que no está, digamos que no se beneficia de este sistema de salud y que no está conforme con él y que también se sienten sí, inconformes con, con, con este sistema, es igual que los pacientes, hacen que, que el sistema no funcione. Entonces, si yo no me siento bien con el medicamento, si el, si el, si el psiquiatra o el psicólogo tampoco logran eh, hacer su, eh, su tratamiento en 20 minutos, pues es obvio que no voy a tener un, un buen resultado, ni voy a, a lograr ser una persona con salud mental, por más de que eh, sea un problema leve, por más de que sea simplemente eh, un leve un, una leve sintomatología en salud mental, o sea una prevención de problema. Dentro de la ley 1616, si ustedes la ley se dice prevención, promoción y tratamiento. O sea que se está, tra se está tratando de la prevención de los problemas y de la promoción. Pero si ustedes van a las EPS, si ustedes eh, van a la sociedad en general, no hay una promoción y no hay una prevención efectiva. Si ustedes se enfrentan al transmilenio, a los problemas cotidianos, al acoso laboral, al bullying en los colegios, pues no hay una salud mental efectiva. Entonces, para mí, se, hay un desencadenante muy fuerte en lo que llamamos los determinantes sociales. Por eso... Eh, Digamos que no, la, nosotros, las personas con discapacidad psicosocial, lo que más le reclamamos al gobierno en salud mental y frente a las políticas eh, nacionales, que está incluido dentro de la política nacional de salud mental, la resolución está en el enfoque de derechos humanos y el enfoque de determinantes sociales. Si no tenemos calidad de vida, si no tenemos oportunidades laborales, si no tenemos oportunidades de estudio, ¿Cómo vamos a tener una cali calidad de vida con buena salud mental? No la vamos a tener. Entonces, precisamente, eh, en, en el tiempo que he estado trabajando con profesionales como el doctor Molina, con eh, gente de la academia y de las otras organizaciones, me he dado cuenta que sí hay la voluntad, pero que el tiempo que se tarda en es para Y que, digamos que todas, eh, los integrantes de la cadena hasta que llega uno, hace que no que uno no se beneficie del sistema y que uno siga en el mismo problema eh, yo realmente aspiro y espero que quede muy buenos resultados esta política de salud mental porque tiene la voluntad y ha hecho avances eh, tanto por parte del Ministerio de Salud como los que hemos trabajado en el proceso como el, el nodo eh, de comunitarios alimentarios que fueron los que me invitaron y que han confiado en, en digamos que en el modo en que yo veo esta, esta situación y espero que, que se quede un feliz termo. Buenos días, agradezco la invitación y paso a responder la pregunta la pregunta es cuáles son los cambios y qué sucedió con la nueva, eh, digamos, reglamentación o resolución de actualización de la política de salud mental. Y yo quisiera referirme a tres aspectos que considero estratégicos en este cambio. Eh, Tiene razón, los pues panelistas me acompañan. La última Política de salud mental es de 1998, o sea, pasaron 20 años para hacer la actualización. Y me voy a referir al primer elemento estratégico. CUSA, porque en el 2015 surge la Ley Estatutaria en Salud. Y la Ley Estatutaria en Salud dice que la salud es un derecho fundamental en Colombia. No porque no hubiese dicho antes la Constitución, pero lo que sí es una coherencia normativa y poner en el centro a los sujetos de derecho, poner en el centro en su individualidad, en su particularidad y en contexto, y eso tiene varios elementos que son importantes para mencionar en la construcción de la política. El primero es la atención primaria en salud, que sea mucho más resolutivo en el nivel primario, pero que además tenga relación directa desde la acción comunitaria, que tenemos bastantes retos que voy a mencionar posteriormente, y también un ejercicio intersectorial para poder asegurar la inclusión social, y ahí también tenemos unos retos muy importantes como país. Y el otro elemento fundamental es el cuidado desde la ética del cuidado, desde el cuidado de sí. El tercer elemento fundamental es el de la diferenciación, y la diferenciación en tanto lo poblacional, que somos seres únicos, que tenemos características particulares y que en tanto es así, tenemos la posibilidad y la autonomía de decidir. Y el otro es, en la diferenciación, el tema de lo territorial. No es lo mismo trabajar en urbano o las respuestas que sean en urbano a lo que sea en lo rural en la Colombia profunda. Pero también veníamos de una ley que ya mencionó el doctor Molina, que voy a repetir para aprovechar el tiempo. Entonces hay una estratégico y es que en Colombia la salud mental es reconocida como un derecho fundamental y de hecho la salud es un derecho fundamental. El siguiente elemento es el proceso de construcción de esta política. Contó con un grupo de expertos, no solamente expertos académicos y no solamente cursó por ellos sino también fue por el Consejo, por el Consejo Nacional de Salud Mental y una ronda de preguntas en lo territorial y no solamente a un departamento, sino a los demás departamentos y a las capitales y los grupos que trabajan, no solamente en las divisiones territoriales de salud, sino también a la población en general. Y cursó una consulta pública muy interesante donde cualquier ciudadano colombiano puede opinar acerca de los contenidos de la política. Si bien no fue participativa en los de los 46-47 millones de colombianos en una consulta pública que permitió participar a más de 5.000 o personas. ¿Qué es lo que tiene esta política que la hace interesante en el contexto que mencioné? Separa desde los derechos humanos, pero desde el desarrollo basado en los derechos humanos, en la capacidad transformadora que tenemos cada uno de los sujetos de derecho y también el enfoque de salud pública. Y no solamente desde los determinantes sociales de la salud, sino también desde un enfoque ecológico con un análisis de profundidad de lo relacional. Si bien eh, tiene estos dos enfoques, sus principios básicos por supuesto son derivados de ellos la dignidad humana, la no discriminación, la participación y la integralidad y la integralidad no solamente entendido de lo más promocional como lo mencionas sino también la integralidad desde lo interdisciplinar y la integralidad de todos los actores del sistema, no solamente en lo sectorial, sino la integralidad en la acción que también se da desde lo intersectorial tiene en ese sentido cinco ejes de acciones, uno primero que es el más promocional que es de la promoción de la convivencia y la salud mental no estamos solamente en el espectro del trastorno y el problema mental, sino la promoción de la salud mental y la convivencia. Otro eje que está referido a la prevención, el tercero, al tratamiento integral, y tenemos todas las brechas que acabaste de mencionar. Cada vez tenemos que acercarnos más a cumplir con las expectativas de las personas. Ahí tenemos una brecha enorme que no puede resumir el calidad, cobertura y sostenibilidad y no solamente desde lo más lo más prestacional que es el, la institución prestadora de servicios de salud, sino también sectorial en los asuntos de la inclusión social tenemos un eje específico de rehabilitación integral e inclusión social pero medida por indicadores que realmente nos digan que evidentemente sigue en esta red familiar, o en esta red de apoyo que se requiera o que sigue en educación o que está en el trabajo. Y realmente ahí nosotros tenemos bastante del teórico, pero en la práctica no es tan cierto que ocurra. En mi país no ocurre así, tenemos que caminar hacia allá. Y uno, por supuesto, eh, relacionado con la gestión y la articulación intersectorial, no lo mencionó el doctor Molina, pero somos un país descentralizado del orden territorial. Se acusamos por una ejecución de departamental y municipal. Hay otro y es el tercer elemento estratégico que quiero mencionar para dejar a la siguiente pregunta, y es que tiene tres elementos trazados en la política. Va por curso de vida, que es eso de la salud mental en la primera infancia, la infancia, la adolescencia en el entendido que hay ventanas de oportunidad y efectos acumulativos y la posibilidad transformadora como sujeto del derecho en cualquier momento del curso de vida. El otro es una profundización en los entornos en los desarrollan las personas. Que pasa en el hogar, que pasa en lo institucional, que pasa en lo educativo, que pasa en lo laboral lo y en esas relaciones que se dan en redes virtuales. Y el otro que es el que mencioné y es de lo más promocional hasta poder hablar de la inclusión integral, la rehabilitación integral de inclusión podríamos mencionar otros elementos más pero quiero pararme ahí uno que es de antecedente frente al derecho fundamental el siguiente está centrado en el desarrollo basado en los derechos humanos y en el enfoque de en la salud pública que se concreta través de ellos que orientan la acción no son tan enunciado, sino que orienta la acción territorial y no solamente un sector, sino en los otros sectores, y el otro reconoce el desarrollo a los sujetos de derecho a lo largo del curso de la vida, en los entornos donde desarrollan y en el contexto en particular donde ocurre su cotidianidad. Buenas tardes a todos eh, vamos a padecer un poco un problema sabemos que ya estamos casi 12:30, y 30, pues, de la tarde vamos a contar con los de los asistentes un derecho de la humanidad a los alimentos pero quisiera arrancar diciendo lo siguiente más que acompañar la reglamentación que tú no lo de hacer eso después lo que estoy tratando es de ir orientando un poco el proceso para que la ley sea aplicada por nuestros jueces, es decir, que los jueces puedan comprender el proceso de la ley y a partir de allí la aplicación para todas las circunstancias que se puedan presentar. Porque la ley tiene, tiene tres situaciones en su aplicación. La primera que tiene que ver con los procesos que ya terminaron y que en este momento tienen sus curadores, sí, tienen sus consejeros. La segunda, los procesos que se iniciaron fueron suspendidos y que de todas maneras también tienen unas solicitudes para seguir avanzando en esa situación. Y la tercera, que no se pueden arrancar ningún proceso. ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento hay un año para que el Ministerio de Justicia, el Ministerio y el, y el Comité de la Capacidad a los procesos reglamentarios de ese sentido. Pero como lo manifestaba el doctor Carlos Molina, a veces los procesos reglamentarios se demoran y lo que no queremos es que se genere un caos en el sistema judicial acosillado de tutelas con los retos que ha el de la situación de sus peticiones, porque de todas maneras la ley está en vigencia y esa ley está muy agrupada que venía trabajando la doctora Natalia hace mucho tiempo fue la convención y la convención ya fue vinculada al ordenamiento jurídico colombiano y como ya está vinculada entre ordenamiento jurídico colombiano ya la Corte Constitucional igualmente le hizo eh, el proceso en ese sentido, por lo tanto, tanto la ley que se escribió como la convención pues van de la mano y de hecho pues, nosotros de la Corte Constitucional que están sacando una ley así. En el sentido de poder reorientar el proceso, a mí me gustaría que los organizadores si es posible introducen la página de la Corte para decirles lo que hemos venido haciendo un trabajo pedagógico en el sentido de no abandonar el sistema judicial ¿sí? sino tratar de que el sistema judicial pueda responder a las siguientes solicitudes que haga el ciudadano en relación con casos muy concretos entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera mirar, aquí hay una botella ya se publicó en el Twitter de la Corte esta la sacamos esta semana esta tutela es interesante porque se trata de una persona que le habían designado un curador provisional y él a ese curador no lo quería y en este tránsito de la vigencia de la ley está la circunstancia por decidir y él quería que le colocaran a la esposa ¿sí? entonces en eso de lo que hicimos fue definir y aprovechar la coyuntura de la norma, de la sentencia para pedagógicamente explicar la vigencia de la ley en relación con los procesos terminados y que están en un proceso de posibilidad de revisión a partir del 2021 los procesos suspendidos y que están haciendo solicitudes pertinentes y por supuesto los procesos que no se pueden iniciar entonces lo que hace la sentencia es hacer una explicación respectiva desde ese punto de vista esa tutela está colgada a mí me gustaría que llegáramos a la página de la corte porque a su vez también quisiera eh, mostrar un poco a los asistentes dos situaciones entonces, en la, en la página de la corte vamos a encontrar vamos a encontrar aquí está acá, en este en este, en este, en este ahí aquí vamos a encontrar en Youtube, en nuestro programa varios programas que hemos desarrollado aquí está nuestra jueza ¿sí? Te nos acompañaron en, en, en el segundo programa, no se ha colgado el último programa, pero hicimos este martes. ¿sí? este martes hicimos, hicimos un programa, el programa que hicimos este martes tratamos también de llevar a una persona que critica un poco la ley porque aquí hay que escuchar a todos es un proceso constructivo y si no entendemos que es un proceso constructivo ¿sí? no es posible que avancemos entonces tenemos que escuchar también los críticos en relación con Entonces, aquí está nuestra web pues, y este es el segundo programa que, que desarrollamos. Lo pueden consultar, aquí hay unas explicaciones que tienen que ver con unos temas procesales en ese aspecto. Entonces, este es un programa de hora y media que es importante que ustedes lo tengan presente. Bueno, regresamos nuevamente. Aquí, no, nuevamente en este. Nuevamente acá, acá, acá ahí, está, ahí está. Y existe, avancemos acá. Por favor. Y aquí está el primer programa que hicimos. Ya llevamos más o menos unas 1.200 visitas. En ese primer programa lo que hace es explicar toda la parte sustancial de la ley. ¿Por qué la ley? ¿En qué consiste la ley? Y por qué estamos obligados en el Poder Judicial a aplicar la ley. ¿Qué la ley y no podemos decir que no se puede aplicar, pero lo que hacemos es darle viabilidad a la ley. Y en este programa, lo que hacemos es explicar toda la parte sustantiva de la ley. ¿Ya? Entonces, esta es primero, también se lo recomiendo. Regresamos al, al segundo en ¿no esta respuesta. Regresamos. Aquí, tú nos cuentas un poco la experiencia, analizamos con esa experiencia y entramos en algunas situaciones procesales que le corresponden a los jueces y el tercero que debe ponerse este fin de semana está también una parte procesal y una parte crítica en relación con la ley volvamos ahora a la, al, al Twitter de la Corte entonces ahora sí vamos al Twitter y en el Twitter vamos bajando esto nada tiene que ver, tiene que ver con lo que tenemos que elegir fiscal listo, vamos despacio, por favor no, no, no, no tan rápido Bueno, aquí Sí, ¿sí? Eh, Está La persona que diga para evitar suficiente vigencia de la ley Y bueno, está, aquí está lo de la sentencia no eh, para, Aquí está, sigue bajándola Despacio Despacio Y aquí Úndela, por favor por acá, sí. clic, listo Y ahí vamos a encontrar Esta es unas diapositivas que están desarrolladas a través de preguntas, ya inclusive, esta es la segunda que colocamos, con muchas más preguntas y inquietudes que hay, ya en relación con la ley. Estas inquietudes son respondidas en positivo y en negativo con el objeto de poder avanzar en su explicación muy metodológica, muy pedagógica. Natalia sabe que eh, nos hemos oído varias veces y la idea un poco es avanzar en este proceso. Entonces lo que estamos haciendo desde la Corte es tratar de hacer un trabajo pedagógico que permita su implementación porque sabemos que no es fácil, porque el cambio es un cambio también muy brusco, porque la ley de un momento a otro y nos lleva a todos prácticamente fuera de base. Entonces en esa era la idea. El hecho de que ya esté en vigencia no quiere decir que no la podemos aplicar, porque nosotros estamos obligados a aplicar la ley. Entonces, en ese orden lo que hemos hecho en la ahora es ir pedagógicamente haciendo el proceso. Y además, Ana María sabe, y me encanta que esté aquí acompañándonos, porque eso fue lo mismo que hicimos cuando salió la ley de infancia y adolescencia. Lo que hicimos fue tratar de aplicar una ley, hicimos un proceso de implementación por todo el país y por eso la ley se ha sostenido en el tiempo yo creo que es una de las leyes de infancia que más se ha sostenido y por eso estaba preguntando sobre un resultado que ya hicieron un estudio que hicieron, cuál ha sido el impacto de la ley en estos últimos 10 años en materia de su aplicación, entonces un poco lo que se quiere también es esto, es decir ir poco a poco aplicando este proceso de la ley porque de la noche a la mañana pues, necesita un proceso de comprensión y además, también que hay una tutela que también se la recomiendo, los sea, la Corte Constitucional es una tutela, en número, ya se lo voy a decir, es sobre el tema de pensiones, que me parece que es fundamental porque eh, con pensiones había negado la posibilidad de no otorgar la, la pensión que tenían que llevar una sentencia de interdicción. Y lo que hace la Corte en ese momento hay que aplicar. 96, que tiene un contexto totalmente diferente. La tutela es la de 525 de este año, Corte Constitucional sobre el tema de pensiones y la aplicación de la ley. Bueno, eh, pues hemos tenido aquí muchas referencias eh, interesantes. Quiero desordenar un poco el panel para no volver de aquí para allá. Eh, y me gustaría pues, eh, empezar con Luisa y Betty eh, haciendo una pregunta común para las dos. Eh, ustedes hicieron más énfasis en el tema de participación y la riqueza de la participación de las personas con discapacidad el tipo social en eh, los procesos de construcción de, eh, de las políticas públicas y en general de las leyes eh, en relación con discapacidad. Pero en, los panel, en el panel anterior también hablamos eh, hoy un poco sobre los retos tiene el movimiento de eh, las personas con discapacidad para incidir. Yo quisiera preguntarlas a ambas desde su trabajo, desde su perspectiva, cómo ven el movimiento eh, de personas con discapacidad psicosocial en Colombia y cómo podría fortalecerse ese movimiento para que realmente puedan tener una participación, eh, digamos, que incida. Eh, y qué cambios también habría que hacer para que realmente las voces de las personas con discapacidad psicosocial eh, eh, se oigan y se oigan, no como tú lo decías, bien, que eso pasa mucho en los procesos participativos, como simplemente una invitación a, a, a participar sin necesidad de que realmente sus decisiones sean atendidas. Entonces yo quisiera empezar así y después sigo... Eh, Eh, gracias. Considero que falta bastante empoderamiento de las personas con discapacidad psicosocial. Mm, creo que más por el estigma, porque las personas sienten que si son tildadas eh, con el diagnóstico que tienen, van, van a ser echadas de trabajo, van a ser eh, violentadas, digamos, de, de manera negativa en sus estudios, en, en su familia. Eh, por eso de pronto no, no toman eh, de manera positiva la lucha por los derechos. Sin embargo también hay como una manera de participación por participar en, en los espacios en los que se nos convoca y de pronto se necesita como una participación más efectiva, más vinculante sobre lo que necesitamos incidir. Eh, lo, la, la otra cuestión es que... Eh, Digamos que en nuestra discapacidad también hay como muchos picos eh, y bajas que a veces estamos y a veces no estamos de acuerdo a, al diagnóstico que tengamos o bueno, a, al momento en que estemos pasando, entonces también eso eh, hace que nuestra participación no sea siempre continua. Bueno, pues en esta experiencia que hemos tenido nosotros específicamente de nuevo comunitario, sí pensamos que uno de los retos, otro reto, día que es más importante, es el empoderamiento de las personas con discapacidad psicosocial y su participación desde su propia voz. Eh, y para esto consideramos necesario, es un trabajo que hemos venido haciendo y es tratando eh, de generar procesos donde las personas con alguna condición de salud mental deje el diagnóstico a un lado y se reconozcan como personas con algunas características que en algún momento de su vida requieren unos apoyos y unos ajustes y en esa medida eh, poder participar tranquilamente eh, nosotros hemos evidenciado a lo largo de estos años no solamente el estigma sino el autoestigma que hay en las personas con discapacidad psicosocial creo que insisto ellas solitas eh, sí pueden hacer mucho, pero creo que necesitamos una sociedad incluyente, una sociedad que no vea estereotipos, una sociedad que no señale, una sociedad eh, que no se quede en la etiqueta, que no se quede en un diagnóstico y en lo que representa o ha representado ese diagnóstico por muchos años, eh, de personas que no comprenden, de personas que son agresivas, de personas que no pueden tomar una decisión de personas que permanentemente no están estables, creo que una de las cosas que propone el tema de apoyo y el tema de la ley es primero conocer a la persona y pienso que debemos trascender, conocer a la persona en el ámbito jurídico cuando yo le voy a asignar unos apoyos sino nosotros como comunidad conocer a la persona reconocerla como un sujeto de derechos, abrir oportunidades de participación, creo que ese sería uno de los grandes retos Creo que quienes hemos venido trabajando y seguimos trabajando somos facilitadores. Eh, pienso que lo que está pasando hoy, este, general, este espacio que ha generado país, es un punto de partida muy importante por primera vez en Colombia, donde definitivamente la participación de las personas con discapacidad psicosocial es bien importante. No dejen perder esta oportunidad de sentar su voz y de pedir su participación, no solamente en el tema de la reglamentación de la 1996, sino en todos aquellos espacios donde estén inmersas todas ustedes, donde deben ser escuchadas en su propia voz. Bueno, muchas gracias. Ahora quisiera hacer una pregunta común a Carlos, dado tiempo, eh, a Carlos y Ana María, eh, que además se relaciona con algunas de las preguntas que ya los intervinientes público están haciendo. Y es un poco, primero, cómo coordinar la política de salud mental con la eh, ley 1996 sobre capacidad jurídica, porque creo que tiene que haber una relación y una coordinación de esas políticas, pero la segunda, que es, digamos, un, una, una inquietud que ha salido también del público, es eh, cómo ha impregnado, si es que ha impregnado sobre todo la política pública de salud mental, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos clarísimo que la 1996 está básicamente en línea con no la Convención, pero en relación con la política de eh, sí. salud mental que tanto se está pensando en, en integrar digamos, los conceptos de la convención y sobre todo desde la idea de la perspectiva de derechos y el tema de los derechos de toda esa... pero ese reto de cómo van a coordinar políticas o cómo se van a coordinar eh, pues es realmente importante Entonces, yo quisiera aprovechar voy a romper un poco tenemos que aprovechar a, la, a, a María saber cómo están trabajando desde el Ministerio de, de, de, de la Expresión con el Ministerio de Justicia. En un aspecto que me parece que es importante la que en este momento, si un juez quisiera solicitar la posibilidad del protocolo de apoyo en la solicitud que era el José. Esa situación, porque la ley señala que esa prestación del servicio la hace el sector público y la deja en la procuraduría, la deja en la defensoría, la deja en la secretaría de salud de los municipios o los distritos o en la secretaría de los departamentos. Entonces, en este momento, si se hace esa solicitud, ¿ante quién cómo y, y qué está haciendo el Ministerio para hacer esa declaración? Porque creo que es importante. Porque vamos a encontrar el meollo de que nos podemos cogestionar con las tutelas, porque ya tenemos una experiencia, y ella lo no sabe: cuando yo llegué a ser procurador judicial, procurador delegado, para el tema de infancia, encontramos una justicia congestionada en materia de pruebas de ADN, porque la ley decía que eran sí. los laboratorios acreditados y había más de 50.000 o 60.000 procesos por definir. Entonces me Yeah. You're si los tenemos nítidos y si el flujo está claro no nos toca seguir avanzando en ese proceso el otro definitivamente es que si nos toca hacer un ejercicio interno del sector salud que es esa definición de criterios para la valoración de apoyos a partir de lo que la persona necesita y eso significa una transformación cultural también de los equipos interdisciplinarios del sector salud y no los, ya tenemos alguna experiencia, lo mencionaba con uno de los ponentes, y era la reglamentación de la resolución, la que sacamos la 1904 del 2007, que da respuesta a una sentencia a la Corte específicamente que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, ya es posible hacerlo, ya tenemos un avance y tenemos que aprender de lo, ocurrió, de lo que ocurrió allí. Que se esté aplicando perfectamente en todo el país, no que hay una definición y dar claridad de sí, tenemos que ir avanzando el primero, valorar en qué estamos y posteriormente hacer ajustes en la implementación de esta política. La otra, el otro elemento que quiero mencionar frente a eso de la coherencia, nosotros, recientemente, y lo mencioné en uno de los principales hechos estratégicos frente a la formulación de la política, que una vez surge la ley estatutaria, surge una política integral de atención y salud que tiene un instrumento de política operativo que llega a la mente que se llama RUTAS una RUTAS integral de atención y dejamos específicamente un capítulo denominado de adaptabilidad que está para todas las acciones de promoción y prevención de la salud, promoción y mantenimiento de la salud, no se para el riesgo que realmente es novedoso para nuestro país pero cuando uno ingresa a hacer rutas y le preguntan acerca de cómo hacerlo, inmediatamente aparece el riesgo, el riesgo cardiovascular, el trastorno, el problema de ¿Este era para nosotros, cuáles son aquellas condiciones y estados que hacen posible el bienestar de una persona gestionando sus derechos vía el desarrollo. Y esa pregunta era compleja, finalmente se hizo y surgió esta ruta que la pueden revisar por supuesto en la página del Ministerio y tenemos un capítulo particular de adaptabilidad que tenemos que revisar y traer en contexto en la aplicación de la ley el otro es que por supuesto nos toca hacer un lineamiento, una orientación específico para esa, para esa adaptación por supuesto una determinación y provisión de los apoyos a partir de lo que la persona defina, los ajustes razonables a partir de los el, el centro de la persona nosotros estamos al servicio de las personas y ahí hablo por eso de la transformación que va a institucional y del equipo técnico y por supuesto la opción de las salvaguardas para proteger su voluntad, porque no tendríamos opción de hacerlo distinto por supuesto un proceso de desarrollo de capacidades interno así como lo menciona el doctor que tiene páginas, en que estamos hablando del doctor Molina utilicemos instrumentos similares para la política, para la ley, para la orientación general nos gustaría mucho inserir en currículos no solamente desde el mundo del sector salud, sino también en lo social, y tenemos la posibilidad desde el sector. Y necesariamente hablar de equidad, como bien lo decían antes, es hablar de un ejercicio de consideración y implica mejorar la calidad y la organización de los servicios. En este camino estamos y tenemos un estigma de discriminación enorme partiendo del mismo sector, así si que hablando de lo de lo poblacional en sino que el sector de salud. Eh, no tenemos resuelto el tema de los puentes, el puente social. ¿Hasta dónde vamos después de que salga la institución de la institución? Nosotros hemos reducido enormemente, no es que estemos desinstitucionalizando, hemos reducido enormemente el número de días que están en la institución, Llevamos como promedio 15, 9 y 10 pero tenemos una dificultad que no hemos logrado resolver son las mil personas que han estado con La data que no es igual como ocurre en Argentina o en otros países que tienen más de mil incluso tenemos datos de 40 no tenemos los social ¿dónde está la red que va a soportar apoyar? entonces ahí también tenemos un camino por recorrer estamos trabajando con justicia, distintos eh, asuntos, doctor Giros particularmente en temas relacionados con consumo, sustancias psicoactivas, con eh, atención en trastornos y asuntos mentales, digamos, problemas de comportamiento, como se dice desde, desde el mundo del sector, pero no conozco en profundidad cómo es el proceso. ¿Cuál haría en decir una generalidad? Tendría que averiguar y precisar cuál es y conversarnos en su conjunto. Sé que los hay, yo directamente no los coordino, entonces no podría mencionar cuál es el flujo en particular. Eh, por supuesto esto requiere un proceso no solamente de difusión, sino también del hacer, de concretar, de trabajarlo dentro del sector y por supuesto estamos en esa tarea. Bueno, yo tengo una apreciación, es que. Eh, buena parte del trabajo que todavía tenemos por delante a propósito de la política de salud mental y que conectaría con la 96 uh, y con la política de participación social de salud de 2017 es que estos, uh, este proceso de implementación que se va a dar de la política nacional de salud mental a lo largo de más o menos tres años durante se está planteado, debería incluir necesariamente a una suerte de diagnóstico que sea realmente participativo porque así como quedó en las vías de implementación de la Política Nacional de Salud Venta harán un diagnóstico que hace el sector sobre una situación que pareciera ajena a que nosotros diagnósticos deberían ser también participativos para que pudiéramos limitar las dificultades y dentro de eso es más colocar una articulación con lo que estamos hablando de la disciplina de 26 Qué es lo que está sucediendo en los territorios, porque no necesariamente lo que nosotros vemos en Bogotá es lo que está sucediendo en los territorios con respecto a lo que ocurre en la 96. Desde ese punto de vista, particular, un trabajo que más o menos va a tomar tres años para la Política Nacional de Salud Mental y tres años que va a tocar trabajar la 96, pues quizás sea consistente, quizás sea una coincidente y además estimular aquello que precisamente de alguna manera tomaba Luisa y es que a veces como que no llaman y a veces no nos llaman y eso es cierto, tengo la fe de que en ocasiones y a veces de acuerdo a la apología, entonces otra vez volvemos al mismo discurso de eh, artes además porque en ciertos ejercicios de implementación de, de política pública en algunos territorios nos damos cuenta que la diversidad es amplia y desde ese punto de vista vale la pena que en esos espacios en donde existen cierto tipo de comunicación a veces mejor entre los diferentes sectores pues que podamos hacer esas aproximaciones de manera más uh, contextualizada y que además podamos aprovechar la coyuntura para poder hacer esta discusión ¿Sí? yo no sé si eso implica también y pues planteo la propuesta, no sé cómo se hace realmente, si sí, uh, si ese ejercicio no puede venir de arriba o sea, si, no, si existe cierto tipo de acuerdos entre justicia y salud que se pueda hacer para que eso se lleve a los territorios ¿sí? y para que el trabajo sea concertado pero no el trabajo acumulado de, de interdicción sino el trabajo acumulado en términos de los derechos, en términos de la voluntad y la autonomía y que eso sea como el norte para hablar de salud mental en otros términos pues, como nos venían planteando y también hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con eh, discapacidad psicosocial y el eh, rescate de lo que se tiene que trabajar a partir de la disciplina de crisis esto no es eso? ¿Eso se lo permite a otros. Eh, sugiera dos preguntas en lo que usted ha mirado, pregunta, que como la que le hizo usted a la doctora Ana María, que deban ser tenidas en cuenta y que deban ser claves para advertir en el proceso de reglamentación. Esa, esa, no sé si esa puede ser una. Y la segunda pregunta que tiene que ver, yo creo que, con, que, que se las hago a todas. Eh, desde su área todos han mencionado las dificultades que tienen los profesionales de su área, y la resistencia que tienen los profesionales de su área para familiarizarse eh, para con estos temas y para estar en línea, digamos, con esta transformación de paradigma. Como es su turno? la pregunta es, ¿qué hacemos con los jueces? O, o, o cómo, digamos, yo sé que usted ya tiene este, esta postura, pero usted cómo está viendo los jueces muy resistentes a este cambio, ¿qué estrategias pueden Me parece que la ley trae un desafío muy grande, y eso desafío que hay que enfrentarlos, no hay más alternativa. Por supuesto, hay un proceso de, de resistencia en no los jueces, no porque quieran tener una resistencia, sino por su proceso de comprensión de la ley, por una parte, la realidad. Y el otro, la pregunta que le hacía Ana María, creo que debe ser más entonces para el Ministerio de Justicia. Eh, y ese proceso, ¿quién presta a ese servicio? Sí, en materia de los apoyos sí, que necesita el, el, la persona sí, para poder a partir de ellos sí, desarrollar su capacidad de eso se trata y en este momento eh, la circunstancia que encontramos en el, en el Poder Judicial es que no hay un sector de, de, de, de, del Ejecutivo que pueda decir, lo presta sí. tal entidad que allá pueden acudir. Esa es una dificultad. Entonces, la propuesta que le hacíamos la vez pasada a la vice sí. que nos acompañó en el programa donde está María Graciela dando su experiencia, le decíamos que hay que hacer una reglamentación transitoria, mínimo por un año, porque hay entidades del sector privado que podrían en este momento prestar creo que ese servicio, por un lado. Dos, igualmente iniciar el proceso de formación, de formación a los equipos interdisciplinarios que tienen los juzgados de familia, porque el juez pues, tendrá que apoyarse en ellos. Entonces, desde ese punto de vista, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Nicolada, y a raíz de los programas que estamos haciendo, ya se comprometieron a arrancar con un plan de proceso de formación. Otra circunstancia que me parece muy importante es escuchar las experiencias de, de otros países donde se ha venido trabajando en relación con esta ley, con, esta, con, con, con, con estos movimientos, que de toda manera no tenemos que inventarnos nada, es tratar de trabajar con esas experiencias y tratar de adaptarlas a nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, en el último programa nos acompañó el notario, porque los no notarios son no? los que van a tener mucho más sin responsabilidades que los mismos jueces. Porque los jueces, a partir de dos años, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, a revisar los procesos que ya terminaron y excepcionalmente conocerán de algunos. Pero los trámites, la tarea, trámite va a estar en las notarías y en el centro de conciliación o los centros de conciliación. Entonces, por lo tanto, entonces, es allí donde también nosotros tenemos que jugar un papel importante del Poder Judicial con el objeto de que esos notarios sean formados, porque las preguntas que les podemos hacer no pueden muy diferentes a las preguntas que la vamos a hacer el notario. Es decir, ¿qué va a hacer su notario? Si el notario va a atender a una persona, si el notario va a hacer esto o va a hacer lo otro. Yo creo que eh, para concluir esta primera parte es: por ahora, mientras se van haciendo las reglamentaciones, lo más urgente lo más urgente es a dónde acude la persona para la posibilidad de esos servicios de apoyo. En este momento, lo creo que lo presta el sector privado, habrá que hacer el entretenimiento por parte del, del Ministerio. Porque si no, vamos a estar el año antes. Para esta época, no hemos concluido la reglamentación y vamos a tener la circunstancia del ciudadano que va a un sitio, al otro y al otro y al otro. Y nosotros, como gestionados del mundo de juicio, sacando de la referencia que no es justo de este momento. Y bueno, pues eh, son varias preguntas del público, pero eh, se pueden condensar en tres temas. En realidad, todas las preguntas, eh, eh, digamos, están coinciden. Eh, unas que ya hicieron sobre la política de salud, que ya las ya miramos, pero la primera pregunta sí tiene que ver en materia, es mucha pregunta. ¿Cuál es una que representa a varias? Eh, aquí dice para todos, desde la colectiva eh, Polimorfas, mujeres con discapacidad preguntamos de qué manera se puede implementar la política de salud mental en el campo educativo especialmente en los colegios eh, y cómo implementar eh, salud mental en primera infancia voy a leerles como tres preguntas y les voy a dar eh, para que ustedes cierren a cada uno de ustedes la segunda pregunta se relaciona con las políticas de salud mental en los territorios eh, y hacen tres, tres personas, hacen preguntas relacionadas cómo aterrizar eh, eh, el tema de salud mental en el, el territorio y el tercer grueso de preguntas tiene que ver con algo que ya había iniciado, que, que podemos continuar, que tiene que ver un poco con los prejuicios desde eh, los profesionales, eh, en, en este caso la pregunta también va dirigida al doctor Molina sobre la, el profesional de la psiquiatría ahora uno le hace una pregunta sobre los jueces y la resistencia de los jueces de eh, aplicar la convención eh, y en general pues, eh, creo que podemos hablar un poco sobre los estereotipos, entonces ustedes pueden contestar alguna de esas tres preguntas desde la parte de la educación el territorio, los servicios eh, quisiera responder la de los, la de los jueces. ¿Y, y, y ¿qué, les puedo, qué les puedo decir? Estamos trabajando, estamos trabajando en el proceso de la formación de los jueces hay que con el objeto de que ellos puedan, en este momento, como ellos tienen en este año, que resolver muchísimas situaciones que tienen que ver con las personas que se encuentran alguna dificultades. Frente a esa resistencia que estamos haciendo. Un trabajo pedagógico, un trabajo de convencimiento, un trabajo de persuasión y sobre todo un trabajo de construcción. ¿Por qué de construcción? Porque no se pueden imponer cosas, hay que construir con ellos, porque son muchísimas las situaciones. ¿Y por qué son muchas? Porque hay que estudiar caso por caso, o sea, no podemos generalizar en este momento, o sea, hay que mirar caso por caso. Y como hay que mirar caso por caso, pues son múltiples las preguntas que resultan para los jueces. Entonces lo que estamos haciendo es con ellos un proceso de construcción de ese conocimiento, tratando de armar los argumentos y a partir de allí las posibles soluciones que se a las soluciones de cada uno de los lugares. De todas maneras, los jueces vienen avanzando en este proceso. Por supuesto, la resistencia se da. Es que nadie entró de una y ellos no estaban preparados para eso. Si lo hubiéramos preparado previamente de lo que se venía, pues hubiéramos tenido menos dificultades. Quiere decir que no se iban a tener, se iban a tener, pero hubieran sido minimizadas desde ese punto Pero ahí vamos. De todas maneras, estamos en el proceso de orientar a través del desarrollo y influencia la aplicación de la ley. Bueno, y con los hay un pequeño sector que se hizo muy resistente en este último año, la, la 1996. Me temo que algunos de ellos, porque tenían algún interés muy particular, a propósito de las intervenciones. Uh, y algunos por mero desconocimiento, y eso sucedió hace poco en el Congreso Nacional de Psiquiatría, donde ese pequeño grupo que no era tan pequeño en ese momento, pues, eh, estaba muy opuesto a la 19 de 96, pero eso se disolvió para el final de, del Congreso. Al menos eh, esa fue la perspectiva, pues, pues pensaba que iban a tener un gran apoyo y realmente no lo tuvieron. Ahí es una gran incertidumbre sobre qué hacer frente al hecho de que, por ejemplo, pues, les diga a través de una tutela, no es que la interdicción, ah, entonces si ¿sí y yo qué hago, o una EPS que les decía, no que se necesita la interdicción para. Entonces, lo que creo que necesitan es un proceso, sí, o necesitamos, eh, un proceso mucho más amplio de educación a propósito de nada más aquí en el chat de psiquiatras del distrito de aquí en pues bueno, qué es lo que está sucediendo, qué entender, eh, a qué nos abocamos en este momento, y yo creo que es la gran mayoría. Algunos no van a dar su brazo, o sea. O sea no en términos de que pues, puedan hacer algo con respecto a la ley sino que van a asumir una posición de ese pequeño sector que mencionaba al principio como de, de, de vigilancia de cómo va la cosa por eso es que eso que vale la pena agilizar el proceso porque así como sucedió con el proceso de desinstitucionalización en algunos sitios así ah, sí, ve que no funcionó si ve que eso le trae problemas a la gente si sí, ve que porque sucedió en el siglo pasado creo en el siglo pasado ocurrió una desinstitucionalización eh, porque, claro, pues eh, eh, cuando la cosa no arrancó de manera adecuada o se confundió como una forma de ahorro, de ah, bueno, los sacamos de, de las instituciones y los mandamos a la casa y ya. Pues, claro, pues, de la casa se fueron a otros sitios o los terminaron. Entonces, lo, a lo que voy es a que vale la pena utilizar el asunto porque algunos van a asumir una posición un tanto radical, pues, pero que no, no, no van a ser la mayoría.